Eh, eh, no, es el día 7 que se tenía que entregar. Y si él fue y nos trancó toda la mercancía hoy, eh, el día 5. ¿Te agregó Eso, primero? Él fue allá así a provocarme, Nico coimado y a decirme de todo. Entonces, ¿qué pasó luego de esto? Yo fui con, con una vaina, entonces él se mandó a buscar una, una cosa. Están ahí la familia y yo. Fui. Entonces, luego de esto, ¿qué pasó? ¿Te fíjate? ¿Y no, lo que sucedió? Él dice que tú la agregaste primero. No, y fue allá y coimado primero. Eh, eh, no, es el día 7 que se tenía que entregar, y si él fue y nos trancó toda la mercancía hoy, eh, el día 5. ¿Te agregó eso, primero? Él fue allá así, a provocarme en el coimado y a decirme de todo. Entonces, ¿qué pasó luego de eso? Yo fui con, con una vaina, entonces se mandó a buscar una, una cosa. Están ahí la familia. Yo fui. Entonces, ¿luego de esto qué pasó? ¿Y no lo que sucedió. Él dice que tú lo agrediste primero. No, y fue allá y colmado primero.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 No, y fue allá y colmado primero.